Amaris ya se está aclimatando, ya se pasa semáforos y toda la cosa. Ah, está rico. Nos gustó el juguito. Bienvenidos a Kutub Minar.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 Este es un monumento mundial. Eh, por favor, ayúdenos a preservar este monumento y mantener limpio el complejo. Marisol lleva un día y ya sabe Churrito. Yo sé leer Indy. ¿Cómo ven? Es lo que dice ahí, lo que les leyó, lo que les leyó Marisol. A <laughs>